Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos configurar la navegación en nuestra presentación. Para ello, en el menú que hay en la parte inferior pulsaríamos sobre el icono de navegación. Esto lo que hace es que se nos despliegue un menú en la parte de la derecha donde vemos que el modo de navegación puede ser estándar, puede ser como un vídeo o puede ser como un microsite. Vamos a ver cada uno de ellos. La navegación estándar es por pues, la que solemos conocer que se van presentando las hojas eh, o páginas en el orden en lo que lo hemos creado. Si nosotros ahora por ejemplo damos a la opción de previsualizar se nos añade sobre nuestra presentación unas flechas que nos permiten ir navegando en nuestra presentación tanto hacia adelante como hacia atrás. Dentro de esta navegación tenemos que tener en cuenta también que eh, si yo en los tres puntitos he ocultado alguna página, pues como por ejemplo esta de la biografía, cuando yo navegue, en este caso voy a dar a previsualizar, cuando navegue por las páginas, aunque en esta previsualización yo vea la página oculta, me aparece un mensaje que me dice que no se muestra a los usuarios esto quiere decir que si ellos van navegando porque les facilito el enlace pues eh, saltarán de la página anterior a la siguiente sin pasar por la que está oculta y bueno, aunque la forma de presentación más usual es que las páginas se vayan sucediendo una tras otra habíamos dicho que teníamos también otras formas de configurar nuestra navegación otra de ellas sería según formato vídeo eh, esto me sirve tanto para transformar una presentación normal en vídeo como una presentación que haya en vídeo transformarla en estándar. En este caso vamos a hacer la prueba para que veáis también cómo se navega si la presentación tiene formato vídeo, por lo tanto voy a ir a crear un Geniali y voy a buscar una presentación que me guste. Por ejemplo, si aquí veis alguna que os gusta pero no queréis que tenga formato vídeo, no pasa nada. Vamos a ver cómo la reconvertimos. Por ejemplo, vamos a coger esta vamos a decir que usamos esta plantilla seleccionamos todas las diapositivas y la añadimos para poder hacer una previsualización de la página necesito darle un nombre por ejemplo toda vídeo y vamos a ver ahora que la eh, presentación avanza sola en función del tiempo de duración que se ha configurado que tenga cada una de las diapositivas yo también puedo tomar el control de esta navegación. Si vemos, si ponemos el puntero en la parte inferior de la presentación, aparecen unas flechas tanto para retroceder como para avanzar más rápido o si lo subo un poquito más vemos los segmentos de las diapositivas y vemos también que no tienen por qué tener la misma duración. Esto me permitiría también pues, ir saltando de una a otra, por ejemplo. Bien, pues vamos a ver... Eh, esta presentación que tiene formato vídeo pero que puede que a mí me guste la plantilla ¿Cómo la puedo convertir en una presentación normal? Pues iríamos a los iconos de navegación y en este caso en lugar de que avance como vídeo pondríamos que tenga un avance estándar De esta manera si yo ahora la previsualizo veis que ya sí que me aparecen esas flechitas que se suelen superponer a la presentación para ir hacia adelante y hacia atrás Bien, pues eh, vamos a ver cómo podríamos utilizar esto para crear eh, un vídeo tutorial con nuestra voz. En este caso vamos a imaginar que eh, esta presentación es sobre algún tema de la asignatura y yo quiero grabar una explicación. Para eso lo que haré es irme al botón de la izquierda que pone insertar y en grabación de audio pulsar sobre el micrófono, de esta manera yo empezaré a explicar el contenido que hay en mi diapositiva y que quiero que conozcan los alumnos, cuando ya haya terminado eh, volveré a pulsar el botón para que se quede ya mi grabación, en este caso tengo varias posibilidades, tengo la posibilidad de eh, hacer que este audio se autorreproduzca cada vez que el alumno carga la página y en este caso tendríamos que tener cuidado porque en función de qué dispositivo utilicen o cómo tengan configurado el ordenador puede que este sonido no lo oigan al principio. Tengo la posibilidad de que se esté reproduciendo continuamente, que bueno, pues si es una explicación eh, yo tampoco lo marcaría. Tengo la opción de ocultar el reproductor, que en este caso yo tampoco lo haría por lo que hemos dicho antes de si los alumnos tienen eh, este autoplay sin configurar y, y no lo oyen, entonces no tendrían forma de volver a escucharlo de nuevo o a poder eh, adelantar o retrasar este audio. Pero sin embargo tenemos un truquito para que este reproductor que queda así un poquito feo en la vista previa, pues nos aparezca un poquito más bonito, vamos a decir. Entonces en ese caso lo que vamos a hacer es o bien insertar eh, alguna imagen o algún texto, en este caso pues podría ser si buscamos aquí al altavoz, vamos a buscar algún icono pues que nos parezca que está bien como para que el alumno sepa que esto tiene, tiene algún tipo de sonido, entonces en este caso voy a insertar este altavoz, que incluso, pues como hemos dicho, podríamos cambiarlo de color para que fuera pues, un poquito acorde con, con nuestra presentación. Eh, lo que yo haría sería este botón con el audio, intentar redimensionarlo lo más posible para que me encaje encima de, de este dibujo el botón de play. Este es el que tengo que poner encima de todo. Entonces en ordenar lo subiré a la capa superior y ya lo dejaré encima de lo que es eh, mi imagen. Lo siguiente que yo tengo que hacer, porque esto quedaría muy feo, es darle transparencia total para que no se vea. De esta manera lo que yo hago cuando lo previsualizo es que se nos ve este altavoz y si el alumno pulsa sobre él, veis que se activa la manita de esta en este caso podrá oír mi grabación de esta manera yo empezaré a explicar el contenido que... la única pega que tiene es que no ve para avanzar hacia adelante o hacia atrás en este caso pues podríamos crear también una especie de flechitas si es que no nos gusta demasiado el, el icono de este reproductor pues bien, lo que haríamos es ir repitiendo estas grabaciones eh, diapositiva tras diapositiva de manera que en cada una de ellas fuéramos explicando el texto ¿Qué duración pondría yo en cada una de las diapositivas? Bueno, pues en ese caso lo que miraría es la duración que tiene mi audio en este caso ahora voy a devolverle la opacidad para que lo veamos si por ejemplo yo tengo aquí mi reproductor y pulso en las opciones de configuración yo veo que dura 11 segundos, por lo tanto en la duración de mi diapositiva, si yo ahora me voy a navegación y le doy a vídeo, en la duración de mi diapositiva yo voy a poner algo más de esos 11 segundos, Pues por ejemplo a lo mejor que ponga 15 en este caso no voy a aplicar a todas las páginas eh, la misma duración porque entiendo que eh, la explicación que haga de cada una de ellas tendrá una duración diferente. Entonces iré repitiendo página por página, añadir ese sonido, calcular el tiempo que dura y así ajustar la duración de mi diapositiva. Y haciendo esto sucesivamente y dejándolo como un vídeo pues al final se me acaba convirtiendo mi presentación en un vídeo tutorial. Los audios en las diapositivas también tengo que decir que serían compatibles con establecer un audio de fondo. En este caso podría añadirlo directamente eh, si tuviera una opción de pago desde mi propio equipo o si no, mediante una URL si eh, es la dirección de la canción como vimos en videotutoriales anteriores. y la tercera forma que tengo para navegar también es muy muy interesante que sería crear un microsite esto lo que hace es que yo tenga que ir estableciendo enlaces eh, para saltar a una página o saltar a otra según me interese. En este caso sería muy útil si yo quiero crear eh, varios caminos en función de cómo va evolucionando el alumno en su aprendizaje, es decir, que si va avanzando sin problema pueda seguir con los contenidos, pero si vemos que alguna de las pruebas o actividades que ponemos le cuesta, pues le podamos llevar un camino en el que le permita repasar un poquito más y afianzar esos contenidos. También es muy típico hacerlo cuando, por ejemplo, tenemos un índice en nuestro sitio web, entonces pues, vamos a ver cómo lo haríamos. En este caso, si yo tengo una página índice, mmm, no me interesa tanto que siga la navegación hacia adelante y hacia atrás como en el resto de las páginas, sino que lo que quiero es que cada uno de los botones me lleve a una página concreta para eso bueno si ya está configurada la plantilla saltará pero si añado páginas nuevas o las modifico, etcétera pues viene bien saber cómo hacerlo en este caso a mí me gusta eh, todos los elementos que hay donde eh, el botón seleccionarlos y agruparlos ojo que si quiero tener eh, la misma eh, animación deberé copiarla previamente porque si no la pierdo ¿eh? siempre que se agrupe o se desagrupe se pierden las opciones de animación, entonces pues en este caso voy a agrupar, de hecho aquí me lo recuerda, vale, y pierdo los enlaces, aquí ya los tengo agrupados, por lo tanto siempre agrupar antes de crear eh, animaciones o enlaces, en este caso yo ya tengo agrupado todo en este botón, yo pulsaría el dedito y en este caso pulsaría ir a página para ir a la que me interese. Eh, la que me interesa no es la bibliografía, sino la que pone sección, por lo tanto, yo la voy a señalar y le voy a dar a guardar. ¿Qué hará esto? Pues que cuando yo previsualice esta página, al pinchar en sección, me va a llevar justo a esa página en concreto. ¿Qué problema tengo ahora mismo? Que si yo ahora quisiera volver al índice, no puedo, porque no tengo esa, esa navegación, o aunque dé para atrás, pues me llevaría a la página de la bibliografía. Y bueno, ¿qué podría hacer yo para que todas mis páginas tuvieran una vuelta a esta página índice? Pues en este caso, si a mí me gusta este estilo de logo, podría buscarlo dentro de elementos interactivos donde pone botones sin ver más, o podría escoger el que más me gustara. En este caso, para crear un icono de índice, pues normalmente solemos coger uno con tres rayitas. Aquí yo tendría más o menos el mismo estilo, pero en otro color, por lo tanto buscaría el color del documento para que guardara cierta estética y en este caso más o menos lo, lo haría del mismo tamaño del otro botón, en este caso yo podría cortarlo y irlo pegando ya en las páginas a las que quiero esa vuelta al índice, porque si desde aquí hago el enlace no me va a funcionar porque no puedo enlazar en la misma página, por lo tanto cogeré la página siguiente y le daré a pegar Podría utilizar eh, los atajos del teclado, pero hay muchas veces que funciona mejor con los propios botones. En este caso, yo ya eh, lo que haría es situar mi icono en la parte de la presentación en la que quisiera tener esa vuelta tenéis que tener cuidado con lo que son las esquinas del documento y los bordes eh, a media altura tanto a la derecha como a la izquierda porque es donde eh, Genially suele eh, eh, añadir botones flotantes por ejemplo si yo estoy en navegación estándar y le doy a previsualizar veré que eh, en la esquina superior tengo eh, la posibilidad de mostrar en los elementos interactivos y si lo pincho eh, también podría tener si tengo para arrastrar o para pintar. En la parte central tengo la navegación hacia adelante y hacia atrás. En la parte de abajo, a la izquierda, tengo el logo de, Lin de Geniali. Y a la derecha tengo los tres puntitos pues, que me permitirían o avanzar por las diapositivas o hacer más eh, grande mi, mi presentación cuando eh, la tuviera ya publicada. Entonces, en ese caso, evitar un poco... Eh, esa, eh, poner botones o contenido en esas partes de la presentación. Y bueno, pues lo que me queda ahora es crear el enlace para que vuelva a esa página índice, por lo tanto yo eh, lo pulsaría, daría el dedito y en este caso escogería ir a página y seleccionaría la del índice. Le daría guardar y en este caso en lugar de cortar lo que voy a hacer es copiar de manera que en todas y cada una de las páginas de mi sitio yo lo que iré haciendo es seleccionarla y darla a pegar, seleccionar y darla a pegar y esta es la forma más rápida eh, de ir poniendo esa vuelta al índice vemos que en este caso pues ya esta página lo tenía creado pero en las anteriores no por eso depende un poco si, si vais añadiendo páginas el que os haga falta esta, esta vuelta si nosotros ahora por ejemplo eh, probamos en las páginas que hemos creado este enlace, si damos a vista previa y pinchamos pues vemos que volvemos al, al índice, de manera que si vamos a cada una de las páginas luego siempre podamos volver a él. Y bueno, pues eh, con esto también podríamos utilizarlo para crear esos caminitos que hemos dicho o juegos tipo Breakout, etcétera y bueno, pues espero que todo esto os haya resultado muy útil y que os lancéis a, a crear nuevos contenidos muy atractivos para los alumnos y favorecer así su aprendizaje. Muchas gracias.